Hola, soy de Digital. Posiblemente quieras comprarte un iPhone en Estados Unidos porque te va a salir mucho más barato. Pero debes de tener en cuenta algunos puntos muy importantes para que sea válido en tu país. Entonces, en el vídeo te voy a contar qué modelo debes de comprar, qué tienes que tener en cuenta en, en cuanto al tema de precios para que te salga más barato. Y tercero y muy, muy importante, la cuestión de las reparaciones y la garantía. ¡Empezamos! El vídeo de hoy está dividido en tres puntos, primero voy a explicarte qué modelo de iPhone debes de comprar para que sea válido en tu país, compatible con las redes de telefonía. En el segundo punto voy a explicarte qué debes de tener en cuenta en cuanto a precios e impuestos. Y en el último, el más importante de todos, el que tiene que ver con la garantía y reparaciones. Bien, el primero, si vas a comprarte un iPhone 6S o S6 Plus o inferior, lo que debes de tener en cuenta es que sea GSM. Bien, ¿eso cómo lo podemos saber? Lo primero e importante, si vas a comprarlo a alguna compañía tiene que ser que sea AT&T o AT&T, si lo pronuncio mal me lo decís en los comentarios, o que sea de T-Mobile, ¿de acuerdo? Eh, eso es muy importante, si luego lo que vas a comprar es un iPhone 7 o superior, da igual porque ya todos los modelos son compatibles eh, tanto si es GSM como CDMA, ¿de acuerdo? Entonces, eh, esa es la primera parte importante. Lo segundo, si lo vas a comprar a través de la web, eh, puedes comprarlo que sea SIM Free. Eso sí que aparece ahora mismo en eh, los modelos 6 s y 6 s Plus. ¿De acuerdo? Que SIM Free es un locket, es decir, que está liberado y puede usarse con cualquier eh, compañía. ¿De acuerdo? Si vas a ir a una tienda física a comprarlo, eh, al vendedor en Estados Unidos, hazle o remarcale, dile que vas a querer usarlo fuera de Estados Unidos para que te dé el modelo correcto, que sea GSM. Si vas a comprar el iPhone 7, como te he dicho, no tienes que tener nada en cuenta. Bien, ahora te cuento el segundo punto. A la hora de comprar el iPhone, en cuanto al tema de precios, debes tener en cuenta algo muy importante. Primero, si no puedes hacer la compra, eh, la página oficial, Apple.com, eh, que sea de Estados Unidos, porque no hace envíos fuera del país. Entonces, las dos opciones que tienes es o oh, que alguien en el país, en Estados Unidos, Compre el dispositivo, el iPhone y te lo envíe a tu, a tu país, o que tú mismamente visites el Estados Unidos o vayas a hacer a lo mejor por eh, países de turismo, o vayas a casarte, o etcétera, que lo compres tú allí. Eh, bien, lo segundo que tienes que tener en cuenta en cuanto a los precios. Los precios que ves en la, en la web en dólares, en Apple.com, eh, eh, son precios que están sin impuestos, ¿de acuerdo? O sea, puedes pensar que hay una gran diferencia entre el precio que hay en la web y en tu país. Pero luego lo que tienes que sumar son los impuestos. Entonces, te voy a dejar abajo eh, en el vídeo o en la descripción del vídeo un enlace hacia los impuestos que tienen los diferentes estados de, en Estados Unidos. En concreto, si no me acuerdo mal, creo que es, eh, por ejemplo, Nueva York, que es alrededor del 8%, uno de los más caros es Nevada, que es un 10%, y el más barato, el estado más barato es Arizona, que está alrededor del 5%. ¿Vale? Ese es un punto muy importante a tener en cuenta y que tienes que sumar al valor que ves en la página web. ¿De acuerdo? Ahora te voy a contar qué es lo que tienes que hacer en cuanto al tema de garantía y reparación. ¿Qué es lo que debes tener en cuenta? Bien, ya que se hemos acabado, tercer y último punto del vídeo en el que te voy a explicar el tema de garantía y reparación. En este te voy a explicar eh, que compres el servicio de Apple AppleCare. Te lo voy a decir de forma resumida, si quieres saber algo más, te dejo un vídeo, si estás en YouTube aquí, sigue el enlace a un vídeo donde te explico detalladamente qué es la AppleCare o sigue en la descripción del vídeo referente a qué es la AppleCare. Bien, ¿qué debes de tener en cuenta? Primero, no lo compres en Estados Unidos, cómpralo en tu país porque te va a salir mucho más barato. Y segundo, ¿por qué te recomiendo que lo compres? Porque lo que hace es, te amplía la cobertura de forma internacional, es decir, si tienes algún problema en tu país, puedes ir para que te ayuden y que el tema de garantía y reparación lo puedas eh, llevar a cabo en tu país. Por eso te recomiendo que compres el AppleCare. Si te ha gustado el vídeo, deja un like o suscríbete al canal para tener más vídeos y consejos como este. ¡Hasta la próxima!